Bueno, como lo habíamos anunciado, es importante que usted también conozca y de esta manera pueda participar, tenga estos conocimientos, pero sobre todo también sepa cómo es que se está trabajando para conservar la Amazonía, estos diferentes lugares, que muchas veces se va perdiendo, pero esto a consecuencia de la mano del hombre. Para ello habrán dos eventos en los cuales específicamente se estará abordando este tema. Para abordar cada uno de estos puntos y que usted también pueda formar parte de estos dos eventos, pues se lo estaré desarrollando a continuación. Para ello, quiero presentar a Gonzalo Baptista, quien es el responsable de comunicación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenas tardes, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, pues aquí prestos para eh, contarles a, la, a toda la gente, a toda la eh, sociedad que nos está viendo, que pues vamos a tener la visita de un geógrafo muy importante, reconocido a nivel latinoamericano, el es Carlos Walter Porto Goncalves que pues él eh, ha sido un geógrafo muy reconocido y trabajó bastante en el tema, como tú le decías, ¿no? De Amazonía, de la preservación, eh, de cómo hacer, eh, digamos, eh, sistemas de preservación, ¿no? Eh, teorizó muchísimo sobre este tema y pues por eso es que tenemos estos dos eventos que son importantísimos. Después ¿no? de varios años de estudio, específicamente se ha logrado poder... Bueno, obviamente es importante conservar toda la Amazonía, uh -huh. ¿no? Pero deben haber puntos en los cuales se requiere mayor trabajo, no solamente por parte de personas entendidas en uh -huh. este tema sino también eh, las comunidades que están aledañas en este lugar para poder trabajar de manera conjunta. Exactamente, es así eh, y principalmente él va a abordar ese tipo de temas, eh, cómo hacer políticas públicas de desarrollo diferentes situaciones, porque es muy diferente, ¿no? La situación de las comunidades que viven en la Amazonía, los pueblos indígenas, la cultura es muy diferente a la línea de desarrollo que se está llevando a cabo por tal vez la línea occidental, ¿no? De desarrollo, de innovación, de modernización, pero ese, ese ese desarrollo, esa modernización, no va tan de la mano con la cultura, con eh, tal vez este, este incluso término de posesión de tierras en algunas culturas amazónicas, no se las toman así, ¿no? Son comunidades que son de todos y pues quieren preservar esa comunidad y es, y es por eso que también él ha teorizado, ha profundizado y pues ha visto de diferentes maneras cómo eh, aportar con estos, ¿no? Con estos pequeños conceptos para que tal vez se lleven mejores políticas públicas. De es como se dice, eh, crecer no significa destruir, si no se puede crecer pero también conservando estas diferentes áreas que son áreas protegidas, además, y que se requiere también de que no sean destruidas, de que estén ahí. Exactamente. Permanezcan, ¿Cierto? Es preciso y eh, pues sin ir muy lejos, ¿no? Podemos dar un breve ejemplo de lo que fue el, el problema con el territorio indígena Parque Nacional y Sécure el TIBNIS, que pues él también participó en, una, en, en el año 2017, estuvo en el encuentro de geógrafos de América Latina, y pues él estuvo compartiendo incluso escenario con el vicepresidente García Linera y abordaron este tema. Ahora, eh, van a haber más invitados, panelistas o cómo se va a estar trabajando, tal vez intercambio de experiencias, la participación también de la población, en este caso de él, uh -huh. las comunidades aledañas es fundamental, sí. ¿no? Y de esta manera para poder eh, empezar a armar estos proyectos, políticas que uh -huh. vayan a aplicarse, ¿cierto? Bueno, nosotros como Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, venimos trabajando también con Carlos pues en eso, ¿no? en difundir también, incluso hacer conocer, es por eso que él también es parte de nuestro, eh, nosotros tenemos un informe anual sobre el movimiento de las tierras indígenas, cómo crecen, cómo van, cómo, están, cómo se están moviendo y pues él ha desarrollado todo el capítulo que aborda Brasil y la Amazonía. Entonces, eh, en ese sentido también, como tú dices, va a estar acompañado de pues eh, académicos del CIDES, que es de, del Instituto de, del, de la Unsa que pues, va a brindar la conferencia, como te adelantaba, ¿no? uh -huh. que es uno de los eventos que tenemos y posteriormente el Seminario Europea que también va a estar participando junto con académicos de la universidad. Y sobre este mismo tema, también se van a estar tomando en cuenta las ideas que puedan aportar eh, expertos, es estudiantes, así. la población, es comunidades... Eh, es así, es principalmente es por eso que se está dando estos, estas conferencias, esos seminarios, pues para también recoger, ¿no? O sea, claro. todas esas opiniones, eh, preguntas, dudas que a veces la gente también puede llegar a tener y pues qué mejor que un experto en el tema pues para tratar de aclararnos tal vez algunas ciertas dudas y, y, y formas de cómo llevar a manejar me, de mejor manera, pues estas líneas de desarrollo. Claro, y cómo también poder conservar las especies, ¿no? Que habitan en estos lugares. que Muchas de ellas están en peligro de extinción. Ahí estamos viendo en las imágenes eh, lo que es ¿no? lo que podemos encontrar varias especies no solamente de plantas también animales Sí, es así, eh, como tú sabes, pues cualquier tipo de intervención en la naturaleza es a veces perjudicial para sí. este tipo de, de animales, especies e incluso las mismas comunidades. Eh, es muy difícil llegar a un punto medio en el que el desarrollo no afecte este sentido de eh, crecimiento global, pero sin afectar la naturaleza como tal. ¿no? Exacto, y es tan lindo estas imágenes, realmente sí, son es espectaculares, así. que nos brindan un paisaje único. Pues no, sí. Que no lo podemos encontrar en cualquier lugar pues Así la Amazonía es un, un tesoro que tal vez Muy pocos países tienen el, el, el, la satisfacción de tenerlo tan cerca pues Y nosotros compartimos Amazonía con Brasil y pues y, con otros países Y lo tenemos muy cerca Y si ¿no? nosotros lo tenemos, entonces también tenemos que saber cuidarlo <risas> exacto Ahora, estos, estos dos eventos, ¿es abierto a todo el público? ¿Tiene algún costo específico? ¿Cuántos días va a durar? ¿De qué hora hasta qué hora...? Se van a estar desarrollando, ¿cómo va a ser? Bueno, en realidad son dos eventos como tal, pero ambos eventos son de entrada libre, es entrada Ajá. gratuita porque queremos que toda la gente que pueda participe, y pues el primero, como te decía, es una conferencia magistral sobre la Amazonía continental en el contexto mundial de hoy. Este se va a desarrollar en la en el paraninfo de la, UNFA, de la UNSA, a partir de las 6 de la tarde. Eh, y en coordinación eh, del IPDRS con el, la carrera de Sociología, el día miércoles a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de Sociología, se va a llegar el seminario del gobierno de Bolsonaro, ruptura política y violencia en los procesos brasileños, que también ha sido muy eh, es muy importante porque hay muchas comunidades, ha habido muchos movimientos sociales en Brasil, pues que han tenido este tipo de problemas ya con el gobierno de Bolsonaro y pues ellos han salido a la defensa de sus territorios y es eso que nosotros también queremos saber cuál ha sido la experiencia que nuestro vecino país tiene porque nosotros tenemos relaciones, como lo decía sí. compartimos Amazonía, compartimos también otros tipos de acuerdos bilaterales pero queremos saber cuál ha sido la experiencia para también nosotros poder hacer frente sin necesidad de esta, de esta ruptura política sin necesidad de violencia y pues preservar de mejor manera. ¿no? Es, es por eso que los invitamos en la OPEA el 22 a las 10 de la mañana y en la UNSA, eh, como te decía, mañana a partir de las 6 de la tarde. Directamente entonces ahí. Exactamente, se van a otorgar certificados entonces, a todas las personas asistentes, y como lo dije, reitero, es gratuito. Entonces, uh -huh. pienso que es un tema muy importante y pues muy interesante para poder asistir a este tipo de eventos. Y aprovechemos que esta, que esta personalidad está llegando, pues porque no lo tenemos siempre. Claro, hay que aprovechar. No, no está siempre con nosotros, incluso uh -huh. para poder despejar algunas dudas o poder transmitirle también alguna idea. ¿Algún uh -huh. número de teléfono, página en Facebook? En realidad nos pueden encontrar como el Instituto para el Desarrollo de Sudamérica, el IPDRS, así. Es en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también eh, en la página directamente del CIDES, de estos eh, estudios y posgrados de la, de la OMS, ¿no es cierto? Eh, mm. Y en ambas páginas pues está la información correspondiente, los horarios, los teléfonos que ellos ahí los tienen más detallados, los pueden encontrar ahí y pues bueno, los esperamos. Entonces, te comprometo para una próxima oportunidad, puede ser la siguiente semana, para conocer cómo fue, cómo, fue? cómo se estuvo desarrollando y los resultados también de Muy este bien. evento. ¿Compromiso? Acepto. Muy bien, muchas gracias y que sea A un aquí. éxito total. Muy bien, muchas gracias. Los invitamos entonces, los esperamos. No falte. No, claro que no. Ahí está la invitación, ya está hecha para que usted lo pueda tomar en cuenta, pueda asistir a estos dos importantes eventos y de esta manera usted también puede expresar cuáles son sus inquietudes, intercambiar experiencias, compartir ideas entre varios aspectos para cuidar lo que es la Amazonía, que son nuestros espacios. Permítanos hacer una pausa, aguárdenos, ya regresamos.